Estamos viendo innovación tecnológica, en este caso vamos a ver el, un sistema POS o TPV para, para, para España. La máquina de pues básicamente lo que hace es que eh, el, el camarero no tenga que tocar. ¿no? Al final eh, es una máquina que podemos poner de cara al cliente o la podemos poner de cara al camarero. Esto es un refrigerador de carne, pescado, cualquier tipo de, de, de carne pescado que congelamos. Este regenera eh, con una temperatura eh, perfecta para que la carne y el, y el pescado no pierdan la jugosidad y se mantenga y tengamos un producto fresco como recién pescado o recién cortado. Amigos, emprendedores y amigas emprendedoras, bienvenidos a Málaga. Estamos en una de las ciudades con mayor crecimiento a nivel eh, de turismo en España. Y bueno, es una ciudad de la que podemos aprender bastante. Es una ciudad que hace poco tiempo... Eh, no aparecía mucho en los mapas de turismo ni de España ni de otros lugares de Europa o del mundo. Gracias al impulso que le ha dado el gobierno a este, a este lugar tan bonito, tan precioso, vamos a organizarme un poquito aquí que creo que estoy mal, este ha sido uno de los lugares con me mejor crecimiento y podemos nosotros en América Latina aprender bastante de, de un proyecto como este, Liderado eso sí por el gobierno. Eh, es un lugar hermoso, precioso. Eh, vengo del de castillo de, Gibral de Gibralfaro. Es uno de los más de esta ciudad. Y pues vamos ahora para la Alcazaba. Y en la Alcazaba seguimos hablando un poquito de turismo y de cómo podríamos aprovechar nosotros. Es un poco de inspiración en un lugar que, si bien es bonito de por sí, no había tenido, por algún tema cultural, no había tenido ese desarrollo, eh, de, no había tenido ese desarrollo de turismo y que a la postre pues empezó a, a, a generar este importante ingreso económico para la ciudad y para sus habitantes. Así que más adelante seguimos. casaba eh, este es un castillo de la época de el, al andaluz que era la, cuando esta zona estaba gobernada por eh, los musulmanes los musulmanes eh, tenían la costumbre de utilizar el agua para hacer este tipo de jardines interiores muy bonitos esta era la, la parte donde se relajaban donde eh, se sentaban a inventar, crear y a escuchar música Impulsar este tipo de, de sitios Como un atractivo turístico Dentro de las ciudades Que tenemos eh, no, no se puede medir así Simplemente con estas palabras eh, Lo que sí es cierto Es que el gobierno O los gobiernos de cada país Deben encontrar la manera En la que puedan apoyar Estos sitios, apoyar estas ciudades Para que se puedan poner En el mapa turístico la noche anterior hablamos, o estábamos hablando con una de las eminencias del turismo en España, y no en España solamente, sino en todo el mundo, la señora Eva Vallarín y, y hablamos de lo triste que es, por ejemplo, en un país como Colombia no, no haber podido desarrollar de la misma manera que sí se ha podido hacer en Perú, que sí se ha podido hacer en México, que sí se ha podido hacer en la misma España, cuando en una ciudad como Málaga, como esta donde estoy hoy, que hace unos 10-15 años no estaba en el mapa turístico y hoy sí está, y hoy es una de las según, sino la tercera ciudad, la segunda ciudad más importante en términos de vacaciones de verano en España. Tal vez me corrigen la cantidad de números, pero aparece y es muy importante como un destino turístico eh, veraniego en, en España, y no solo en España, sino alrededor del mundo. Eh, tanto así que por eso estoy yo acá, porque me han invitado a una feria de crecimiento eh, en, el, en el sector ORECA. Pero el, el punto aquí es que ha sido un, una, un trabajo de años desde el mismo gobierno de apoyar la marca de país o la marca de ciudad como destino turístico. Y es importante que aprendamos de estas experiencias y de estas... De estas eh, de estas experiencias buenas, ¿sí? de estos casos de éxito y para no tener eh, destinos turísticos paradisíacos abandonados, porque una cosa es que sean tranquilos y que no vaya casi nadie y que sea disfrutable, otra cosa es que no vaya nunca nadie y que, haya que, eh, y que, y que las personas de esa zona no puedan disfrutar o que no puedan crecer económicamente disfrutando de una economía basada en el turismo y la gastronomía local. Bueno, ya estoy saliendo para buscar el, el Palacio de Eventos, FIGMA, donde les voy a mostrar lo que les prometí ayer: eh, les voy a mostrar, hacer un recorrido por, por el evento para mostrarles qué hay de nuevo, qué se viene, qué, qué podemos esperar de la hostelería como tendencia y, y en qué punto están las, las innovaciones. Bueno, segundo día en H G. Hoy ya me toca hacer el speech a mí, me toca hacer la conferencia a mí, a uh, mediodía. Hoy estamos apenas empezando. Y nuevamente aquí estamos con uno de los grandes, con Donald. Diga algo en español, Donald. Uh, dígame. Donald is great, is a great consultant con América. Ahí. Uh, um, maybe Maybe if he wants, uh, it's gonna be in our channel. Uh, I would talking, love to be. talking about his, his books. My books. Hold the name. I have uh, three books. Three books. Uh, yeah. The last one. The last one. Oh, well, my first book, Your Restaurant Sucks, was just translated into Spanish. So, to a restaurante apesta. Restaurante <laughs> apesta. Eso es, una, es un buen libro, hay que leerlo y es muy interesante. El último que estamos viendo es, eh, o la conferencia que va a dar ahora es: The Secrets, the Secrets of the. Secrets of Restaurant Success. Los secretos del de éxito para los restaurantes. Vamos a, a tener un poquito de ese, de ese material ahorita, más adelante. Y bueno, compartimos un rato. Más tarde también vamos a tener entrevistas con, en nuestros canales. Bye. Gracias. When I opened my very first restaurant, years and years ago, this is back in the 90s, when I opened my very first restaurant, I thought because I had experience being a chef, that opening a restaurant would be easy, right? I mean, you know, I know how to run a restaurant. I've been in restaurants most of my life. So I thought that I would just basically set up a restaurant and I would be really very successful. If you're having problems getting your restaurant to the place you want it to be, It's because your foundation is probably weak. And if you have dreams of building a huge restaurant empire, you want a really solid foundation. Think about building a house. If you had a foundation and you're only building your house up two stories, the foundation has to be that solid. But let's say you want to build up to like a skyscraper, 20, 30 stories high, you need a really, really good foundation. ¿Quiénes habéis profesional de hostelería? ¿Ah? Bueno, por ejemplo, las ofertas de trabajo. Cuando vamos a mirar una oferta de trabajo, no tenemos solo en cuenta lo que me van a pagar. ¿Queréis saber cuántos días de descanso voy a tener? ¿O si me oferta? ¿O si tengo un programa de formación? Aspectos cualitativos. La primera pregunta básica para poder tener un restaurante exitoso o la base de un restaurante exitoso es saber quién es mi cliente. ¿Qué hace este quién? ¿Sí? Pero resulta que esa misma persona, dependiendo del horario al que vaya a mi restaurante, siendo la misma persona, puede ser dos o tres clientes distintos. Una persona que va a, a, a la hora del almuerzo va con unas necesidades y, un, y, unos, y unos deseos distintos para una persona que va a de noche a cenar, ya a divertirse, a poner más cuidado en la música, a poner más cuidado en la decoración. Más adelante yo podría decir, bueno, si mi cliente por ejemplo necesita eh, parqueo, ¿sí? aparcamiento, y yo en mi sitio no lo tengo, podría pensar en otra expansión de mi restaurante y poder ofrecérselo más adelante, ¿verdad? Estamos, Mire con quién estamos, sí, sí. estamos con la primera maracatonía en España, la señora Eva Ballerín. ¿Qué tal? Ajá. ¿Cómo están? Fantástico Camilo y qué ilusión coincidir en Málaga contigo. Lástima que el tiempo no es todo lo que nos gustaría, pero estoy segura de que lo aprovecharemos aquí en Málaga. No sé si lo sabéis, pero Málaga es uno de los destinos o el principal destino museístico. No sé, del mundo es una joya arquitectónica, tiene una naturaleza preciosa y además en cuanto a turismo la gente de aquí ha estado haciendo un gran esfuerzo en los últimos años de posicionamiento y uno de los resultados es esta estupenda feria en la que también lo yo estamos participando. En las reuniones del Consejo de Administración, el señor Schultz lo que hacía era poner una silla vacía. ¿Sabéis de quién era esta silla vacía? Que ponía Howard Schultz en sus consejos de administración? La silla del cliente. Él ponía una silla vacía porque Howard Schultz decía que el cliente, también como stakeholder, debía sentarse en su consejo de administración. Hay un cambio últimamente muy importante en la filosofía empresarial y desde siempre las empresas se guiaban por los intereses de sus shareholders es decir, los intereses de aquellas personas que habían invertido, de los inversores capitalistas o económicos de la empresa. Nos hemos ido dado cuenta con el tiempo de que el foco únicamente en aquel que tiene intereses económicos no es el más correcto. que El foco en el shareholder no es el que nos lleva a generar impactos positivos. Obviamente, genera más cuenta de explotación, genera más dinero, genera más resultados, pero genera impacto positivo. Cuando cambiamos la visión del shareholder, que es aquel al que le rendimos cuentas económicas de la actividad de nuestra empresa, cuando lo cambiamos por el stakeholder, es decir, por todos aquellos grupos de interés que están alrededor de nuestra empresa, es decir, todos aquellos grupos de interés que forman el ecosistema en el que se mueve nuestra empresa. Y ahí estoy hablando de proveedores, estoy hablando de clientes, estoy hablando de competencia, estoy hablando de las instituciones públicas. favor que es la marca de esta cocina, como vemos una cocina en isla, eh, hay muchas opciones, pero es una isla que en la parte baja eh, se puede complementar con cajones fríos, puertas o cajones perforados para meter los alimentos y directamente trabajarlo aquí o bien en la frito, que es una plancha de cromo o en la cocina de fuego para cocinar lo que queramos y horno se puede componer, esta cocina se puede componer por módulos con dos fuegos, cuatro, seis, ocho hay aquí restauradores que me piden todo en la cocina, todo Con lleno huevo, de, de fogones o de fridoras porque aquí es muy famoso el, el pescaito frito. Hay a, acabados especiales, la botonada y todo el frontis se puede personalizar de colores diferentes para llevar un poco la, la sinergia de, de la decoración del restaurante y que tanto en sala como en cocina podemos hacer esa fusión tan bonita. Esta cocina normalmente se, se expone al público en una, en, en una jaula, que la llamamos, que es un cristal, donde las personas pueden ver cómo cocinamos, que, cómo lo hacemos y... La cocina honesta. La cocina honesta, la cocina de verdad. Esto es un refrigerador de un carne de pescado, cualquier tipo de, de, de carne de pescado que congelamos. Este regenera eh, con una temperatura... Uh, perfecta para que la carne y el, y el pescado no pierdan la jugosidad y se mantenga y tengamos un producto fresco como recién pescado o recién cortado. Eh, de aquí generalmente va al horno. Es un horno de, de, de avance que nos dedica acabando dentro. Podemos mezclar aquí carne y pescado, no se sé sí. los sabores. Puedes organizar todo tu menú en un no. ordenador y aquí lo metes con un pipín y automáticamente te, te hace la, la comida que tú has eh, generado. La carne tal cual viene, se, la cortaríamos, la pondríamos en, al vacío y directamente esto se congela. Cuando tengamos uno, pues las comensales que sean, automáticamente sacamos lo que pensemos que vamos a ese día a consumir y automáticamente pasa al generador, queda, queda jugoso, no, no pierde ningún... Se mantiene la, la calidad de la carne la que La la carne y automáticamente pues vamos a, a regenerarlo y de ahí ya pasaría al horno. Al horno. ¿Y cuánto tiempo regeneramos la carne? La, lo máximo, de, según lo que esté congelado, en qué, en qué temperatura esté, pero lo, como máximo es 90 minutos. Bueno, lo que tratamos de hacer es utilizar el buen producto y la buena maquinaria, ensamblar todo y que salga todo de maravilla. Vale. Sobre todo, tratar temperaturas y productos para que sea el primero Se cocina a baja temperatura, nos vamos por la noche, dejamos También ahí. También tiene programación. Una salsa, un cocido o lo que queramos cocinar, se deja ahí toda la noche. Cuando vengamos, está hecho con todo el sabor y con, y con todos los... O sea, se cocina, podemos dejar en la noche cocinando y sin, cuando termina de cocinar no hay nadie. Se mantiene la temperatura hasta que llegue la persona que decida que va a pasar. Correcto. Y sacando todos los minerales y, y, y, y de, la, de los jugos de las cartas. Potencializando el sabor. Los, jugos de los de las verduras o lo que quieran cocinar Efectivamente. Nos dedicamos a lo que es la Digital negocios de los Hostelería. Ya. Cuéntame un poquito de las integraciones que tienen. Tienen un sistema TPV basado en... En cloud. En En, en, en 100% en cloud. iOS, trabaja sobre Apple. Y lo bueno que tiene es que tenemos integraciones con todo tipo de, de empresas, ¿no? Nosotros tenemos integración con sistemas de almacenes, inventario, escandallos y demás, máquinas de efectivo para el cobro en efectivo, impresoras, delivery, eh, reservas, en fin, un poco de todo lo que se necesita en un restaurante para llevarlo controlado a, a un milímetro. La máquina de efectivo, pues básicamente lo que hace es que eh, el camarero no tenga que tocar el ¿No? Al final eh, es una máquina que podemos poner de cara al cliente o la podemos poner de cara al cámara. Si la ponemos de cara al cliente y simplemente cuando en el post le demos a cobrar, se, se iluminará, echaremos el dinero, las monedas por aquí, los billetes por aquí y nos las devolverá a la de vuelta. Todo es más limpio, no hay descuadres de caja, no hay errores de cambio, no nos pueden colar monedas ni billetes falsos. Y al final todos contentos, le quitan la responsabilidad al camarero de que tenga que hacer la caja y el cuadre todos los días sí, y, no te, y, y no tienes problemas con la, con la caja. Vale. ¿Y esta tecnología funciona solamente, solamente está disponible para, para Europa o también ya en no, América? No, en todos los países. ¿Es autónoma? No, no es autónoma. Tiene que ir acompañada de un post. Ah, ah tenemos, okay. Tiene interacciones con muchísimos post en el mercado y es multidivisa. Mm. O sea, multidivisa. puede aceptar... Muchas ¿En América Latina funciona? Sí. Okay. puede aceptar muchas divisas y devolver solamente una. Por el tema de que cuando aceptamos monedas y billetes, los billetes da igual, pero las monedas por grosor y por tamaño, el validador solamente tiene que aceptar un tipo de, de divisa. Ah, ok. Sí, en pero billetes ejemplo, varias, pero... pero, pero, pero se va Aceptar muchas, pero de monedas solamente una y devolver solamente en una. Se puede aceptar, okay. por ejemplo, libras y euros, mm. pero solamente devolver en euros o en libras La aplicación es muy intuitiva, muy rápida, ¿vale? Aquí tenemos planos de mesa, podemos dibujar tantos planos como queramos. Cuando vamos a comandar una mesa nos pide el número de personas que hay sentadas. Tenemos la parte de la comanda y la parte del catálogo, que el catálogo ya veis que es muy intuitivo, puede tener fotos. Si le damos con dos dedos nos muestra la foto en grande. Sí. Podemos ponerle una descripción, los alérgenos. Y cuando le damos a enviar, efectivamente, nos pide qué orden de producto queremos mandar, le damos que todo. Y entonces, cuando llega la comanda a la cocina, el camarero va a tener un contador que le va a indicar cuánto tiempo lleva la comanda dentro de la cocina, y él irá marcando los platos que va sacando. ¿Vale? Incluso podemos ponerle tiempo de elaboración a cada plato. Estamos viendo innovación tecnológica. En este caso, vamos a ver el, un sistema POS o TPV para, para, para España. Vamos a, a voltear la cámara. Mira, lo interesante de esta aplicación es que queda todo recogido en un mismo TPV. Gracias sí. a esta aplicación el cliente no va a tener que tener varios dispositivos, cada uno con sus plataformas diferentes. ¿Qué tecnología es esto? ¿Esto es un iPad? Esto es una tablet Samsung S8. O sea, Android. Exactamente. Nosotros trabajamos tanto en Android como en iOS. Uh -huh. Tenemos una flexibilidad totalmente operativa. Lo interesante de esto es que, como ven, tienen los dos apartados. Este apartado que vemos ahora mismo es el apartado del salón. Esto es la dinámica eh, tradicional de cualquier tipo de negocio de hostelería. Tenemos las mesas, abrimos una mesa, elegimos los comisales, empezamos a comandar lo que queramos, si tiene algunos modificadores, lo seleccionamos, medida Es súper intuitivo y sencillo utilizar. Cualquier persona que ha tenido un sistema Android o Apple puede utilizar fácilmente este tipo de, de tecnología. La, la, la curva de aprendizaje es mínima. Mínima, súper mínima. Lo tenemos además bastante comprobado y estudiado. Y la más interesante que es la zona de delivery. Como te comentaba anteriormente, es muy interesante porque conectamos todas las plataformas delivery Globo, Justit, Uber Eats. ¿Y en Latinoamérica están integrados con alguna? Esas que tenemos Rapid, por ejemplo, Rapid? Rapid? Fantástico. Ya cubrieron toda Latinoamérica. Sí, ¿no? <risa> Entonces, lo interesante que tiene es que en el momento que el cliente hace un pedido eh, mediante las plataformas, Llega a nuestro TPV directamente, no hace falta que el cliente tenga la... Pueden integrar varias plataformas. Todas las que quieran. Puede integrar todas las plataformas que quieran. Y como te comentaba aquí, lo bueno que tiene también es que puedes ir filtrando todos los pedidos. En el momento que, que quieras filtrar los pedidos, nos venimos aquí, vemos los que están en reparto, por ejemplo. Vemos los pedidos que están aceptados, los que están cancelados los pedidos que están en preparación, entonces de hecho hace eh, el día a día del hostelero mucho más sencillo. El simple hecho de cambiar un precio, aquí es tan sencillo como venirnos al apartado de precio de nuestro panel de control, marcar cualquier producto, le ponemos el precio que queramos y automáticamente queda cambiado en el TPV. Yo creo creo recetas acá. Ajá. Recetas como tal, no, aquí puedes crear productos, el okay. ahora mismo no lo tenemos Pero no, no está integrado en inventario. Sí, el inventario lo tenemos aquí. Aquí el stock, el cliente puede tener el stock que quiera. Y el Pero de producto ya desarrollado. Por ejemplo, una hamburguesa, dos hamburguesas, tres hamburguesas, no tengo el eh, carne, hombre. o sea, tantas libras de carne y cuando vendo me descarga la, el Exactamente, comentario. eso lo que nosotros hacemos es conectarnos con otros sistemas ah. que son específicos en ese área. Eh, pregunta importante, eh, ¿hardware o solamente software? Nosotros solamente subimos sobre la flexibilidad al cliente de que él mismo pueda trabajar con su hardware desde una misma tablet. Aquí por ejemplo tenemos varios diferentes tipos de tablet, donde una Samsung S8G, un logo y a un Bueno, cerramos. Cerramos el, el, el evento. Cerramos el evento, ya se terminó, ya, ya hicieron las entregas, ya estamos, ya la gente está recogiendo los equipos. Bueno, tenemos bastante material Digamos que algo de material, no bastante material Porque tampoco teníamos mucho tiempo para hacer el recorrido Pero En términos generales Ha sido bastante interesante Ha sido bastante interesante Ahí tenemos información Que vamos a compartir obviamente con ustedes En Instagram, pero también en Youtube En el canal eh, Sobre lo que encontramos interesante Aquí en redes eh, Perdón, en, en, en temas de, de de tecnología para restaurantes, vimos varias cosas muy, muy interesantes y que podríamos incluso llevar a América Latina, o también que pueda servirles a las personas que están o que nos siguen en, en, en Europa. Ah, por ahorita hasta la...